Hola chicos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que estén mirando este video a la hora que sea. Hoy en este video vamos a hacer una retroalimentación del video que subí hace 2, 3 años por ahí. Listo. Entonces, para concluir, voy a hacer una retroalimentación, como dije antes, para que pues eh, lo intenten ahora y lo hagan bien. Y yo me explique de mejor manera. Lo que vamos a hacer es irnos a configuración, a la configuración del teléfono. Nos vamos a ir a donde dice acerca del teléfono. Vamos a entrar ahí y vamos a buscar número de compilación. Está aquí. Le vamos a presionar varias veces hasta que nos diga ya eres un programador nos va a aparecer una nueva pestaña llamada programador. Ahí vamos a buscar animaciones. Vamos a buscar animaciones. Y en el caso de que el teléfono esté muy lento, demasiado lento, vamos a desactivarlas completamente. Vamos a desactivarlas completamente. Y también, si está demasiado lento, Vamos a limitar los procesos en segundo plano. Le podemos poner sin procesos en segundo plano, pero no sé si, si al ponerlo se me vaya a quitar la grabación. Entonces podemos poner máximo tres procesos, máximo cuatro procesos, máximo un proceso o sin procesos en segundo plano. Yo lo voy a dejar límite estándar porque estoy grabando y no sé si vaya a afectar en algo listo eso sería todo lo que tendríamos que hacer en caso de que tengan moto c en este caso como lo tengo yo eh, lo podemos dejar 0.5 ya que este teléfono va, va fluido y no, no necesita que le quitemos toda la animación listo en caso de que sea un teléfono muy gama baja muy viejito de versión 4.4 4.0 Sí les recomiendo que le quiten la animación ya que se los va a hacer demasiado, demasiado lento el teléfono. Entonces esto sería todo. Espero que esta vez me puedan entender claramente y que me dejen sus buenos comentarios. Muchas gracias.